Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, queridos, y hoy tenemos eh, nuevas novedades que acaban de lanzar... Eh, que acaban de lanzar, no, mentira, estoy mintiendo, descaradamente eh, En realidad no acaban de lanzar nada, tiene que ver con esto de las refrigas blindadas Pero tal vez muchos pueden que no lo sepan, como me ha pasado a mí que yo no sabía nada de esto Bueno, entonces... Eh, ¿Qué podemos decir de esto, chicos? Que comienza? es un evento que comienza el viernes 24, es decir, today, hoy Y eh, perdurará durará hasta el día 26 de April, o sea, eh, mañana no, pasado mañana Bien, ¿Qué tiene que ver con este tema? Vamos a meternos ya así de lleno Ya han pasado algunos meses desde la finalización del enfrentamiento de equipos o, o las batallas de equipos que estaban antes de War Tanks y se nos ocurrió volver a darle vida al formato. Durante ese evento tuvieron la posibilidad de luchar en el nuevo formato 7 vs. 7 a bordo de vehículos de nivel 10. Después de analizar sus comentarios resultó evidente que el formato 7 vs. 7 tenía muchísimo potencial y posibilidades de convertirse en un modo permanente de nuestro juego. Lo cual a mí me gusta mucho eso. Es, una, es un aire fresco al juego. Bueno, como dijimos, comienza el viernes 24, termina el domingo viernes 26 a las 11, 1 o 2 Esta vez el formato 7 vs 7 ha sufrido algunas modificaciones Y ahora se llama refriega mm. Lo lanzaremos en modo de prueba, sin que sea complemento de ningún evento Ok Para poder estimar sus probabilidades de éxito en World of Tanks Láncense de cabeza a la refriega y compartan sus opiniones con nosotros para que podamos ver qué onda, básicamente ¿Cómo puedo empezar a jugar? Puede entrar al en modo refriega mediante el menú desplegable, o sea, vas acá, batalla aleatoria y abajo Brawl o refriega. ¿Cómo funciona? A ver, resumen útil. Las reglas del formato no han cambiado mucho desde el evento Enfrentamiento de Equipos. Aquí tienen un pequeño resumen. Las batallas se llevarán a cabo en el modo encuentro y solo a bordo de vehículos de nivel 10. El tiempo total de batalla será de 10 minutos. Cada equipo solo puede tener un pelotón y una arti ¿Por qué no hacen las batallas aleatorias así, chicos? Está muy bueno eh, Los pelotones dinámicos están permitidos No lo digo por lo, lo de los pelotones, lo digo por lo otro, por lo de las artis Perdón, perdón, ya sé que hay gente que ama las artillerías Pero bueno, eh, saben que de este, de este lado no, no, no tendrán mi apoyo para eso Aunque los quiero mucho, igual Los pelotones dinámicos están permitidos o sea, eh, eh, pelotón dinámico cuando dentro de la batalla tiras pelotón con otro. Los pelotones están limitados a un máximo de 3 jugadores. Durante el evento el emparejador creará una cola independiente para los jugadores que quieran luchar en este modo. Claro, obvio. No, o sea, no te vas a mezclar, si te random, no te vas a mezclar con en este evento, digamos. Si el tiempo de la cola es largo, es posible que se cree un desequilibrio entre los pelotones Por ejemplo, un pelotón de tres jugadores en un equipo contra un pelotón de dos jugadores en el, otro, en el equipo rival Está bien, no me parece mal O sea, con tal de que me tires a jugar, no me interesa esperar eh, un toque Y obviamente tampoco voy a estar media hora esperando Y si no, bueno, meteme en un pelotón en el cual haya tres o dos, No me cambia mucho la existencia a mí en lo personal El emparejador intentará emparejar no más de 3 cazatanques y tanques ligeros para cada batalla, y sí, si, porque si no se desbalancea mucho la cosa son todos casas, hay que no, no termina más la batalla no se pueden obtener logros de batallas aleatorias las batallas se llevarán a cabo en un grupo de mapas específico es decir, en Ensk, en Himmeldorf, en Murobanca, en Niña Siegfried o Estepas en este modo no se podrá excluir ningún mapa o sea, te toca lo que te toca, por más que tengas cuenta premium o no, fuiste, sos pollo eh, el tiempo de captura de la base dependerá de la cantidad de vehículos Un vehículo demorará 180 segundos en capturar Ok Un montón Mientras que dos o tres vehículos demorarán 90 y 60 segundos Ok Claro, va disminuyendo, depende de la cantidad de vehículos eh, Se puede usar reservas de clan y personales en las batallas Perfecto Se puede aplicar el por 2 de la primera victoria del día Bueno, perfecto, buenísimo Misiones de batalla. En el modo refriega no se podrán completar misiones diarias ni misiones personales. En vez de eso, habrá misiones diarias especiales disponibles. Échenles un vistazo. Échenles. Misión refriega. Regriega. Regriega. Parte 1. Parte 1. 25 bonos, mil créditos y la ficha de Regriega. Posicionarte como uno de los mejores 5 jugadores de tu equipo. Creo que no sería difícil Solo vehículos de nivel 10 es lo que no me gusta No tengo ganas de jugar vehículos tier 10 Pero bueno eh, Es una cuestión monetaria Más que nada Pero bueno, te dan 150.000 créditos Una reserva personal de 100% de experiencia por una hora 200.000 créditos, 50 bonos Posicionarte como uno de los mejores tres jugadores del equipo En, exper en experiencia base Ok sí no, no parece tan difícil así Vehículos de alquiler Todos los vehículos de alquiler solo estarán disponibles para regriega No se pueden ingresar las batallas aleatorias o a otro modo usando estos tanques Bueno, son como los de Frontline, los puedo usar en el frontline, line pero no los podéis usar en la batalla aleatoria Creo, no estoy seguro O estoy tirando fruta, es muy posible, cualquier cosa déjenme en los comentarios Porque nunca alquilé un vehículo de, de Frontline pero como dice Frontline, supongo que se podrá jugar en Frontline. Bueno, no importa. Objeto 140, Wansu 111, modelo 5A. Los tanques de alquiler vienen con un espacio de garaje virtual y tripulaciones enteradas al 100%. Garaje virtual quiere decir que termina el evento. Todos los vehículos de alquiler permanecen en sus cuentas, pero estarán bloqueados. Eh, en una semana desaparecerán de su garaje de forma automática. Si montan equipamiento en los tanques o alquiler, o si envían algunos tripulantes a ellos, estos se desmontarán. Y quitarán cuando termine el evento O sea, te sacan todo, te los dejan pelado Y te los sacan Un al modo refriega Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla bla Bueno, parece interesante, chicos Parece interesante, parece que está bueno Si a ustedes les gustan Las partidas de Tier 10, acá, ¿qué mejor que esto? Che, regresa el Somua Me gusta el Somua, me gusta mucho Den el último paso En el camino a Berlín, es otra de las noticias Comienza el evento el domingo 3 de mayo y finaliza el lunes 18 de mayo. Eh, al tanque Comandantes. Bueno, eh, me colgué, me recolgué. Esta vez, eh, en vez de defender el hogar, tendrán que lanzarse al ataque y realizar maniobras rápidas para conquistar zonas nuevas en territorio enemigo. Las batallas prometen ser extremadamente intensas. Los adversarios controlados por la IA harán todo lo que esté a su alcance por contraatacar y recuperar las posiciones perdidas. Las feroces batallas se llevarán a cabo en cuatro mapas especialmente rediseñados para este modo. Incluyendo el nuevo mapa de Berlín, sabía que le iban a sacar para aquí, claro que sí. Que se presentará en el modo de batallas aleatorias más adelante. Bueno, eh, el enemigo controlado por la IA, más inteligente y más peligroso. La gran mayoría de los comentarios en el último frente hacían referencia a los enemigos de la IA. Por esa razón hemos tomado medidas para hacerlos más inteligentes y más peligrosos. Mm. Ojo con eso, porque algunos son buenos. Algunos te tienen una aimbot que te. En un agujerito a 600 metros te la ponen justo ahí, es increíble. Este año el modo PvE eh, contará con modelos de enemigos controlados por la IA mejorados. Así que prepárense y tengan cerca los kits de reparaciones, porque el camino a Berlín será mucho más difícil de lo que le esperan. Eh, bueno, comienza el 3 de mayo, chicos. O sea, falta, todavía falta. Bien, pero pinta bien, pinta bien pinta bien, me, me va a gustar, me va a gustar, quiero, quiero verlo, quiero verlo, después viene en detalle cuáles son las recompensas, de qué forma se jugará, qué tienes, se puede hacer eh, pelotón o no, bueno, hay una cantidad si te van a dar tokens o no, no sé qué, bueno es, es que es infinita la cantidad de, de, de opciones que nos da World Gaming en estos eventos. Los ganadores de abril, chicos, los sheriff por un fin de semana, vamos a felicitar a quienes, a quien tengo que felicitar que van a ser sheriff. Wow. A ver. Acá tienen tanto que me preguntan, chicos, a ustedes, a vos, a vos que estás del otro lado, que me preguntás en los directos cómo hago para ser sheriff. Ahora voy a estar dejando esto acá abajo en la descripción para que se lo coman entero y léanselo así no me pregunta más. Nando, ¿cómo hago para ser sheriff? Después a la media hora entra alguien al directo. ¡Eh, Nando, cómo tienes en la cuenta sheriff! Bueno, les voy a poner esto en todos los directos. Posta, va a quedar ahí abajo les voy a decir, lean abajo. Porque acá te dice Personal de Wargaming Contribuidores de la comunidad Y voluntarios de la comunidad Son las tres personas que pueden tener Cuenta Sheriff, Además eh, Y además esta gente por supuesto Que son ustedes que, quienes participan Ganadores 2020 Enero, febrero, marzo, abril abril. Bueno, a ver Ganadores del de mes de abril Del 24 al 27 O sea ya arrancaron a ser Yerif el señor Peace Speaker. Si estás viendo este video, te felicito. Al señor Macap, te felicito. Master Colossus, te felicito. King Spartan 905, te felicito. Borrebudos, te felicito. Y Morodin, te felicito. Van a ser sheriff hasta el día 27. Es una pasada, chicos. Está buenísimo. ¿no? Tienen todos los tanques del juego. La mayoría, por lo menos. Y nada. Lo más lindo de todo es que podés interactuar. Y lo más lindo de todo es que encima regalas oro. Sos como tipo Papá Noel tirando. Oro para los costados Línea de frente, comienza el 27 de abril No se olviden de Línea de frente que comienza el 27 de abril Los quiero jugando en SA todos ¿Ok? Chavón, todavía loquito, se ponía como loca Bueno, tranquilo chicos, tranquilo, tranquilo Nando Tranquilo que vamos a jugar, vamos a armar Voy a tirar eh... Voy a tirar línea de frente En SA chicos, les aviso, así que mejor Los quiero en el directo todos juntos Así entre todos los que estamos en el directo armamos un Eh... Un Frontline en Sudamérica y le demostramos a Wargaming que acá también hay people, acá también hay gente y hay sangre latinoamericana y queremos que. Que el Frontline vaya creciendo en Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, desde México hacia abajo. ¡Claro que sí! Bueno. Eh, ¿Esto qué es? Eh, Rugido de la bestia, llamado el aila, la batalla ruge, bonificación del 20 al 24 de abril, bonificaciones de experiencia para la tripulación eh, Del 24 al 28, fin de semana de, de experiencia de la conversión, fin de semana de conversión de experiencia libre O sea, vas a poder convertir, o sea, tu oro, el oro que vos tenés en tu cuenta, yo por eso todavía no lo gasté No gasté un centavo porque sabía que estaba esto y les avisé a ustedes en videos anteriores de noticias que estaba esto 1 de oro 35, si no siempre vale 25 O sea que ahora ganás No sé cuánto por ciento más, pero ganás Ustedes ya saben cuánto No sé, un 50%, 40%, un 35% más o menos Así al boleo Ya sigue ganando, pero no sabe sacar cuentas Eh, sí Bueno, qué más Mantenimiento de servidor desde el 25 de abril O sea A partir del 25 a las 2 4 del central Ok ¿Cuáles son los cambios? Corregimos el error que ocasionaba que no funcionara el chat de pelotón en el modo refriega. El bug. Acá está, chicos, los que me preguntaron tanto: ¿qué pasó con el tema del EBR? No sé qué. Corregimos el error en la pérdida de velocidad de los vehículos con ruedas al dejar de presionar la tecla para avanzar, para hacer una vuelta en U. Corregimos el error que mostraba el doble de bonos en el centro de notificaciones al término de la batalla. Bueno, queridos, creo que hasta aquí llegamos con las noticias. ¿Hay algo más que deban saber? Eh, está el Somua, bueno la actualización 1.9 Tenemos el chat general, eso ya lo avisé eh, Tienen para comprarlo Regreso, hecho está todo, creo que está todo eh, Transmisión en vivo Pregúntenle a los desarrolladores eh, Va a haber una transmisión en vivo en la cual Van a poder preguntarle a los desarrolladores de World Gaming Pero va a estar en inglés y lo va a hacer solamente Codimense, Nick Shocks Y 13 Disciple Así que si quieren ir a verlo Acá tienen todos los datos, amiguitos es eh, que soy cuándo y dónde viernes 24 de abril en Twitch The World of Tanks ahí está va a estar Maxim Shubalov y Andrei Billetski billetski y bueno gente de World Gaming respondiendo a las preguntas de la gente que quiera en in inglés bueno bros muchas gracias eh, cuídense cuiden a los que más quieren y nos vemos en la próxima apoyos adiós. Ah, una cosa más. Esperen, esperen, esperen. Únanse al grupo de WhatsApp que todavía tenemos el tema este de del sorteo que va a ser el día 30 de este mes. Sorteamos para todos los que están dentro del grupo de WhatsApp, que voy a dejar el link acá abajo en la descripción también. 30 días de cuenta premium, chicos, así que todavía pueden participar de eso y todavía tenemos pendiente el desafío con Vergara, así que los mil de oro también del desafío con Vergara también están, que también voy a estar dejando el video seguramente en la descripción o acá arriba en una tarjetita por ahí, para que puedan seguir participando. Bueno amigos, creo que no doy más, ya está. He dicho todo lo que tenía que decir, muchas gracias porque el cañal está, el cañal, el canal está creciendo un montonazo, chicos Cuando lleguemos a los 5.000, más premios Todavía, más premios, que es increíble, Nando, gracias Nando, eh, el canal Está creciendo zarpado, zarpado Güey, así que cuando lleguemos a los 5.000 Vamos a sortear tanques, días premium Oro, cuenta premium, y todo lo que sea premium Lo vamos a estar regalando y tirando a la casa por la Ventanilla, claro que sí, amigos, me voy Porque tengo hambre y Tengo muchas cosas para hacer, muchas gracias Y nos vemos en la próxima, chau chau